Buenos días. Un saludo a todos los amigos, suscriptores... ...y cualquier persona que visite nuestro blog... ...y intente aprender algo de tantos vídeos que hay... ...y poder ayudarse a cambiarse y también a cambiar un poco este mundo. Mire, el vídeo que voy a grabar ahora es continuación del que hice el día 6 de octubre... ...que titulé eh, Modernidad, Ciencia y Psicología. Y antes de empezar quisiera recordarle a todos ustedes que es importante... ...que puedan suscribirse al blog para recibir... Eh, periódicamente, eh, todos los vídeos, y poder utilizarlos, porque yo insisto mucho en esto, poder utilizarlos realmente para tener un conocimiento mayor de ustedes mismos, para poder hacer un trabajo sobre ustedes mismos, un trabajo de autoanálisis, de autoconocimiento, de una reflexión eh, continuada y prolongada, y... ...lo más profunda posible y amplia, para tener un conocimiento de su vida... ...y también para dar más posibilidades a su vida en todas las áreas de su vida. Porque lo que ustedes avancen en su, en su estructura interna, consiguiendo tener una estructura interna mejor... ...pues va a influir en toda su vida va a influir hasta en conseguir un mejor trabajo, en tener un, un nivel eh, de relación más, mejor, etc. Por tanto, creo que merece la pena eh, esto, y creo que en el blog hay multitud de vídeos, recuerden que hay más de 200 vídeos, y que difícilmente, yo creo que casi todos los temas que a ustedes se les ocurra, no digo todos, pero si muchos van a estar ahí, ustedes podrán buscar en el índice eh, vídeos apropiados para... ...para el momento que ustedes están viviendo. Bueno, eh, pues este vídeo... Ustedes, ...ustedes recuerdan que en el vídeo este del que les he hablado... ...Modernidad, Ciencia y Psicología... ...que grabé el día 6 de octubre... ...hablaba de, de, de, ...del conductismo y decía... ...y decía que el conductismo... ...se había apropiado... ...así... Eh, de, la, ...de la aplicación a la psicología conductiva... ...del carácter de científica, psicología científica. Y yo creo que es importante, es importante que ustedes puedan entender y sobre todo me refiero a los psicólogos, a los psiquiatras, a los estudiantes de psicología, y a todos aquellos que tengan una cultura general, o a todos aquellos que quieran hacer una terapia, y quieran eh, elegir bien, elegir qué, quiero para, qué terapeuta quiero, un terapeuta conductista, un psicoanalista, eh, yo mismo que he creado la psicología del ser, que yo tengo una formación psicoanalítica, pero... He, he confeccionado, por así he creado una psicología que he llamado psicología del ser, porque difiero en dos o tres aspectos fundamentales de, del psicoanálisis, y yo aprecio mucho el psicoanálisis y tengo un gran, un gran honor de haber sido formado en psicoanálisis y de haber podido beber de esas fuentes que inició uh, Sigmund Freud. Entonces, <coughs> a ver... Podemos aceptar el hecho de que el psicoanálisis se haya apropiado de la palabra científica y que digan lo nuestro es una psicología científica, el psicoanálisis no es una psicología científica. La psicología del ser que es la que yo he creado también dirían que no es una psicología científica. Eh, y no solo esto, no solo esto, sino que difunden por todas partes, por todas partes lo difunden en los medios de comunicación, en la televisión, en los, en, en los diferentes canales, eh, canales, difunden la idea, eh, haciendo una propaganda muy grande, de que, por ejemplo, todo aquello que no, eh, todo aquello, digamos, que no es conductista, en esta línea que les digo del psicoanálisis, no es científico, y lo dicen, y se quedan tan, no, se quedan tan panchos, como se suele decir. Eh, <coughs> Fíjese que, que mmm, el conductismo <coughs> empieza, hay que tener un poquito de historia, hay que saber un poquito de historia, por lo menos un poquito, un poquito. El, el conductismo empieza por allá, por, por el año 1900, con Paulot. Paulot fue un gran científico, pero era científico no porque hiciera psicología, conductismo, que entonces todavía no existía el conductismo, sino porque trabajaba, con, hacía una psicología experimental, una psicología experimental, y no con humanos, sino, bueno, no podríamos llamarle psicología, porque entonces todavía él no hizo psicología, la psicología se refiere a, a los humanos, por eso es psique, la psique es un, una característica de los seres humanos, es nuestra mente, nuestra psique, por tanto, él hacía experimentos con animales, y a partir de esos experimentos con animales, luego se fue eh, creando una, una, una teoría eh, del estímulo-respuesta, y a partir del estímulo-respuesta se, mmm, se fue creando una una teoría del aprendizaje. Y a partir de la teoría del aprendizaje, eh, pasado ya 50 o 60 años desde paulo ojo, o sea que allá por 1950 o más... Eh, eh, fue cuando esa psicología se empezó a aplicar a los seres humanos, la psicología esa que, que, se había, que en principio era, era una, como digo, era un, una psicología iniciada en sus cimientos por Paulot y por Watson. Entonces, eh, como ven, la psicología conductista procede, tiene su origen en una psicología animal. ...en una psicología animal, que pasa a ser una psicología del estímulo-respuesta... ...el estímulo-respuesta, para que usted lo entienda, es algo así como decir... ...que si un estímulo de ahí fuera del mundo viene a nosotros, viene a nosotros... ...en nosotros va a producir una respuesta y va a crear algo en nosotros o a modificar algo de nosotros, ¿no? Y en esa interacción entre estímulo-respuesta, creamos nuestra psique, nuestra mente, nuestra estructura personal... ¿eh? Luego, luego, mmm, luego entonces, es importante es importante no perder de vista el origen de la psicología conductista, es decir, cómo una psicología que empieza siendo una un experimentos con animales, que luego eh, esos experimentos con animales se hacen durante bastante tiempo, que luego se crea esto que les he dicho del estímulo-respuesta, y luego la teoría del aprendizaje, pasa a los humanos, pero claro, Ustedes seguramente, con un poco de sentido común, podrán pensar que cómo una psicología que se aplicaba a, los, a, a modificar la conducta de los animales puede aplicarse a los seres humanos. Y cómo una, una psicología que empieza a tener como objeto, eh, digamos, fenómenos, fenómenos de la, del comportamiento animal, se traslada a los humanos. Esto ya presenta un montón de interrogantes, ¿no? presenta un montón de argantos que ustedes se pueden plantear. Porque fíjense, el psicoanálisis no empezó en absoluto así. El psicoanálisis empezó eh, porque Freud, eh, que al principio no era psicoanalista, o sea, Freud al principio no fue psicoanalista, Freud creó el psicoanálisis ya un poquito de mayor. Es decir, cuando él empezó con aquellos experimentos a los que él, aquel, digamos, máster que él acudió a Francia con Charcot, empezó a pensar que eso que ocurría con las, con las patologías histéricas, eh, en, en, en, en inducción de, de, de hipnosis, eso, ese, eso que, la, que, que decían y que hablaban, y lo que, que decían en, en estado hipnótico, las histéricas, eso procedía de algún sitio, procedía de algún sitio, y entonces Freud empezó a investigar, después de aquel máster, digamos, con Charcot, empezó a investigar de dónde podía proceder todo aquello que estas personas decían hipnosis y que conscientemente no podían ni hablar de ello, ni se les ocurría, ni estaba en su mente, ni nada por el estilo. Entonces fue cuando... ...fue pasando de ser una persona que sugestionaba a sus pacientes... ...incluso les de, le ponía la mano en la frente y les decía que hablaran de esto, que lo otro... Es decir, una psicología de, a partir de, la, de sugerir, de sugestionar a los pacientes... ...para que hablaran o insistieran en determinados temas... Freud llegó un momento en que se dio cuenta... ...porque los pacientes mismos se lo hicieron ver... ...que eso no era lo que tenía que hacer. Que para hacer verdadera psicología tenía que dar... Es, ojo a esta frase, dar la palabra de verdad a los pacientes. Dar la palabra. Dar la palabra es dejarle hablar con absoluta libertad. Para que pudieran hablar realmente de lo que había en su personalidad, de lo que había en su historia, de lo que pensaban, de lo que sentía, de lo que fantaseaba, de lo que estaba en la mente consciente, pero también de lo que estaba más allá de la mente consciente. Y entonces, con sorpresa, Freud fue descubriendo por porque para él fue un auténtico descubrimiento, lo que pasa es que siempre hablamos de Freud como ya abriendo, habiendo descubierto todo lo descubrió, ¿no? pero Freud fue, Freud fue descubriendo muy poco a poco las cosas, y Freud se resistió a muchas cosas de las que él mismo descubría, por ejemplo, se, se resistió a la transferencia, se resistió a la contratransferencia, es decir, la transferencia aquello que los pacientes, eh, aquello que sentían los pacientes en esa relación con, con el terapeuta, lo que transferían, lo que ponían en la, en la persona del terapeuta, lo que transferían, lo que ponían, ¿eh? y la transferencia era aquello que los pacientes, a partir de su discurso y de lo que decía, le hacían sentir al terapeuta. Freud se resistía a eso, porque primero, él quería hacer una psicología muy científica, muy objetiva, muy científica, eh, esto aquí, aquello allá, pero luego se fue dando cuenta que eso era imposible, no solo era imposible, eso era contraproducente para realmente hacer verdadera terapia. O sea que Freud fue haciendo una auténtica conversión al psicoanálisis, descubriendo el propio psicoanálisis. En principio, eh, se dedicó más a las estructuras histéricas, porque entonces estaba muy de moda con esto de Charcot, y también en Austria, recuerden que, le, que les conté en un vídeo, y, y es, no me acuerdo ahora mismo del título de ese vídeo, pero recuerden ustedes, porque esto es muy chocante lo que voy a decir ahora, que los psiquiatras de la Austria de Freud, a las histéricas, a las mujeres consideradas histéricas, que eran generalmente mujeres de la alta, de la alta burguesía, burguesía, Iba, y que tenía el, el, el, la etiqueta esa de histéricas, y que eran, pues digámoslo claro, mujeres florero, o sea, mujeres de gente importante, de gente importante que no podía desarrollar la, su personalidad humana, porque eran simplemente las mujeres de, las mujeres de, las mujeres de, Sí, eran mujeres importantes porque eran las mujeres de, pero a ellas no le dejaban desarrollar su personalidad. Y la patología que estas mujeres tenían no solamente era por, por aspectos de su infancia, sino que era también porque aquella sociedad, aquella sociedad eh, victoriana, digamos, no les permitía realmente eh, desarrollar y sacar todo lo reprimido. No solamente en el sentido de los impulsos sexuales, sino en el sentido general... ...su inteligencia, su vocación, eh, sus sentimientos, sus deseos, sus proyectos, sus sueños. Y por eso enfermaban. Enfermaban. Y entonces los psiquiatras, es que esto es lo que le iba a decir... ...como tenían fama de, de, de, de diagnosticadas como histéricas... ...¿saben ustedes lo que hacía? Pues le masturbaban. Masturbaban a las mujeres. Literalmente, ¿eh? No es que esté poniendo, diciendo, no, le masturbaba. Fíjese si esto era real, que llegó un momento en que los psiquiatras se cansaban de masturbar a las pacientes. Y entonces fue cuando empezó a crearse todos los instrumentos eróticos de los que alguno goza, de los que ahora se gozan. ¿Eh? Y empezó en aquel momento, y empezó justamente una de las razones, fue por esto, por esto. Entonces, Freud vivía en ese ambiente, y no les extrañe no que Freud, hijo, hijo también de su ambiente, como cualquiera de nosotros, pues eh, eh, empezó a prestar atención a este problema que tenían las estructuras histéricas. Y empezó a decir, bueno, entre los, entre los experimentos que había hecho con Charcot y el ambiente que había en Viena en el tiempo de Freud con las histéricas, Freud estaba dentro de este ambiente y por eso empezó primero a estudiar la, las histéricas. Y podemos decir, y lo decimos, que el psicoanálisis es hijo, por así decirlo, de la histeria, de la estructura histérica, porque empezó a trabajar y empezó a descubrir esa parte que tenemos del inconsciente a partir del estudio y el tratamiento de estructuras histéricas. Pero fíjense una cosa, lo que he dicho es importante, y es muy importante, Freud dio la palabra a sus pacientes. Es verdad que se resistió a esto, es verdad que titubeó y tuvo un un método, de, digamos, no psicoanalítico, pre-psicoanalítico, antes de esto. Pero, al final, y presionado por los propios pacientes, porque los pacientes le decían, es que usted no nos deja hablar, es que usted no nos deja libertad para hablar, para hablar así, para hablar de esta forma, para hablar con libertad, para hablar diciendo todo lo que sentimos. Entonces, eh, Freud fue cediendo y empezó a hacer psicoanálisis. Empezó a... Pero, pero, entonces... ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque volvamos al conductismo. El conductismo dice, nosotros, que somos científicos, lo dicen así como... ...echándose muy para atrás y con la cabeza muy alta y con el, y con, eh, el pecho así muy, muy, en, muy, muy, muy en firme. dice no, nosotros somos científicos, nosotros hacemos ciencia. Pero fíjense una cosa, el conductismo dice, y lo dicen claramente, dice, nosotros solo partimos de los hechos observables... Es decir, de la conducta observable. Conducta observable. Fíjese lo contrario del psicoanálisis, porque cuando Freud da la palabra a sus pacientes, no parte solo de la conducta observable, parte de la conducta observable también, porque evidentemente los pacientes y las pacientes le hablaban de todo, le hablaban de su matrimonio, le hablaban de, de, la, de lo que hacían en aquella sociedad, le hablaban de sus actos, de su comportamiento, de, de todo. Por tanto, lo que el psicoanalista trabajaba no era solo el mundo interior, sino también el mundo interno, el mundo externo, perdón, que la, las pacientes o los pacientes le traían a Freud a su consulta y han traído después a cualquier psicoanalista. Entonces, pero fíjese que Freud da la palabra. Ahora bien, yo pregunto una cosa. Si el conductismo parte solo de la conducta observable, ¿da la palabra a los pacientes? Hagámonos esa pregunta, de verdad a la palabra... A ver, pregúntese usted, si usted llega a un, a un psicólogo conductista, llega a la consulta, llega allí, y el, imagínese que el, que el psicólogo le dice, bueno, hábleme usted de lo que le trae aquí. El, el terapeuta conducista está dispuesto, si, si, es fiel a la condu, si es fiel a la teoría conductista, está dispuesto a escuchar todo lo que usted le diga de su vida, o querrá que eso, o le cortará y dirá, no, no, eso eso no, eso, de eso no me habla usted, que eso no tiene importancia. Aquí lo que vale es la conducta observable, la conducta esa que está ahí a la vista y que se puede ver con los ojos de la cara y que así se puede oler. Y entonces usted dirá, pero entonces, caramba, entonces no puedo hablar aquí de casi nada, porque casi todo lo que yo puedo hablar es de mi historia, es de mis síntomas es de las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, es lo que he sentido, es lo que he pensado, es los sueños que he tenido, es lo que he fantaseado, es los proyectos que he tenido, y eso no solamente en el momento actual, sino en la historia de ese paciente, dicho de otra manera, en la subjetividad, la subjetividad, porque no debemos olvidar que uno nace sujeto, nace ser humano, pero luego va creando en su interior una subjetividad, un mundo interno, y ese mundo interno, cada uno de nosotros lo creamos eh, de acuerdo a la estructura humana que tenemos, y a la relación y a los vínculos que establecemos con todo lo exterior, que no es solamente el mundo familiar, sino que es el mundo de la cultura. No se olviden ustedes de que somos seres de cultura. Tenemos dos tipos de herencia, la herencia biológica, la herencia genética y la herencia cultural. La herencia, la herencia cultural, en este momento, está influyendo mucho en la cultura, en la herencia biológica, por ejemplo, la edad. Antes la gente se moría muy joven. ¿Por qué ahora tardamos más en morirnos? Pues porque la herencia cultural está influyendo en la herencia genética. ¿Cómo? Con los medicamentos, por ejemplo. Por ejemplo, si uno ha tenido un ictus, por ejemplo, y toma, eh, digamos, eh, medicamentos para que la sangre no se coagule, o sea anticoagulante, eso puede hacer que esa persona viva muchos años, que de la otra forma no viviría. Por tanto, estamos modificando con la herencia cultural, la herencia genética. ¿Eh? Entonces, volvamos a lo de antes. ¿Qué pasa entonces con la subjetividad? Los, los mmm, terapeutas conductistas, ¿qué le dicen al paciente? ...usted, hábleme aquí... ...yo lo que quiero saber son sus sistemas... ...a ver, usted qué le pasa así en concreto? ...como algo que esté muy claro... ...algo que sea muy observable... ...lo que podamos aquí ver... ...entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, se, ¿Cómo no le pueden dar la palabra al paciente? Es decir, no le dan la palabra al paciente... ...si actúan de esta manera... ...y además, yo les voy a decir una cosa... ...la mayoría de los psicólogos, psiquiatras... ...conductistas, no actúan... ...de la manera que dice su propia teoría... ...no la rebasan, la traspasan, ¿por qué? Porque el paciente les presiona a ellos y no les deja que le den ese corte y no les, y, y no les permita hablar de su historia, de lo que ellos quieren hablar, de lo que ellos necesitan hablar, de esa abreación que se produce a través de la comunicación y a través de, a través de la expresión verbal de las palabras, pero a través de las palabras se expresa la historia, los sentimientos, la subjetividad, los síntomas, de todo tipo. Entonces, digamos, ¿existe el conductismo tal como ellos lo teorizan? ¿En la práctica existe el conductismo tal como ellos lo teorizan? Pues yo diría que es imposible, es casi imposible, porque ¿cómo eludir lo subjetivo? ¿cómo eludir cuando yo tengo ahí a ese paciente delante de mi nariz en lo subjetivo? ¿Eh? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Imagínense un paciente que, <coughs> que tiene miedo, miedo a esto que hemos dicho, una agorafobia, a salir a los espacios amplios. Hay en el vídeo varios vídeos video, varios que tratan sobre la agorafobia. ¿Eh? Hay uno que hablo sobre los ampl espacios amplios. Bien. ¿Qué hace el terapeuta conductista? Cuando el paciente, en su discurso subjetivo y objetivo, todo junto, le habla de que él tiene miedo a los espacios amplios, el, el, el terapeuta coincide, ¡oh!, ya tengo, aquí, ya tengo aquí la materia, ya tengo aquí la materia. Entonces, bueno, pues esto lo vamos, a tratar, lo vamos a tratar, y normalmente, muchas veces lo que hace es salir con el paciente a la calle ...y transitar por esos espacios amplios... ...de manera que el paciente asocie, modifique su conducta... ...teniendo estímulos diferentes. Aquí aplica la teoría del estímulo-respuesta. ¿Qué estímulo? Los estímulos son que esa persona va acompañada... ...y va acompañada por un terapeuta... ...que el paciente piensa que es una persona de confianza. Esa confianza y la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente... ...visitando los lugares amplios... ...modifica, sí... ¿Pero por qué modifica? Por el hecho de que salen a la plaza, por ejemplo, 50 veces o 20 veces. Porque primero salen acompañados, y luego a lo mejor a la quinta vez el terapeuta dice: no, vaya usted solo que yo me espero aquí, luego ya el, el paciente va solo y el terapeuta se queda no sé dónde, etcétera, etcétera, para que el paciente se habitúe a vivir, a no vivir ese temor con el que vive la, el, el pasar, el, el andar por esos espacios amplios. ¿Pero qué es lo que modifica? modifica mucho más el objeto de confianza que es el terapeuta que el hecho de que ese paciente vaya a la plaza esa o a esos lugares y se habitúe a estar en esos lugares, primero acompañado, luego medio acompañado y luego solo. Por tanto, fíjese, aquí, aquí fíjese que los terapeutas conductistas deberían decir que la... Modificación de la conducta de ese paciente hasta el punto en el que exista, está motivada como mínimo en parte por la confianza que se establece y la confianza ya es una cosa subjetiva entre el terapeuta y el paciente. Bien, esto es una cosa, por tanto, por tanto, hay que decirlo claramente, ¿cómo se les ocurre a estas personas decir que ellos hacen terapia objetiva, solo de la conducta a observar? Es que eso, señores, es prácticamente imposible. Y luego, además, además, cuando un paciente viene a nuestra consulta, con el problema que sea, con el problema que sea, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es el origen de esos síntomas? ¿Qué sentido han tenido? ¿Qué sentido han tenido? ¿Qué evolución han tenido? ¿Qué historia han tenido? Si no nos adentramos, por lo menos hasta cierto punto, a partir de los síntomas en la historia, en la subjetividad de ese paciente, es imposible, es imposible, y además le voy a decir más todavía, mire, yo soy un terapeuta ya con muchos años de experiencia, y he llegado a muchos convencimientos después de ver a muchísimos pacientes durante, ese, pero uno de ellos es el siguiente, frente a la idea que difunde, y la difunden mucho más los conductistas, de que ellos hacen las terapias muy cortas, no, es que nosotros a usted le quitamos el problema en cuatro días, esto lo dicen por ahí así, sin vergüenza ninguna, eso se lo solucionamos en dos meses, pues fíjese, frente a esa idea, yo he llegado a la conclusión, y una conclusión después de un trabajo exhaustivo, de que los, las problemáticas graves, o sea, los trastornos psicóticos y y los neuróticos no se pueden solucionar de ninguna manera si no es a base de una terapia larga. Porque los problemas de la salud mental no podemos eh, decir, no podemos quitarle el, el, el, los cimientos que tienen. Para, decir, para decirle a los usuarios que nosotros hacemos terapias cortas, y que así se gastarán poco de dinero, y que vengan a nosotros. Eso, señores, es simplemente un engaño, un engaño. Y no solamente es un engaño, el no saber nada de psicología, o saber muy poco de psicología, muy poco de psicología. Por tanto, dos cosas negativas para los pacientes. ¿Eh? ...que la persona, el terapeuta que tiene en delante sepa muy poco de psicología... ...y que además de alguna forma les haya engañado. Diciéndole esta cosa de que yo, yo, le, eh, yo le, le, le erradico el problema que tiene ah, en cuatro días... ...y esto le va a costar cuatro euros, no se preocupe que yo soy maravilloso... ...y soy casi ideal, hago milagros aquí en la clínica. Pues no señor amigo, no, no hacemos milagros. Nosotros trabajamos, y trabajamos bien o trabajamos mal... Y trabajamos con buenos métodos o trabajamos con, melo, con o trabajamos con buena técnica o trabajamos con mala técnica. Sabemos psicopatología o no sabemos nada. Este es el problema. Entonces, entonces, <coughs> eh, esto que les digo que no se puede prescindir de la subjetividad y de la historia del sujeto, de la persona que tenemos delante, para poder realmente hacer un trabajo que merezca la pena y que erradique y que transforme la personalidad del paciente. Y otra cosa, el conductismo dice, nosotros eso del inconsciente, se ríen del inconsciente, amigos, qué barbaridad. A mí se han reído en mi cara, en mi cara se han reído, algunos psicólogos se han reído cuando le he dicho de eso del inconsciente, pero se lo digo así, literalmente, se han reído en mi cara. ¡Puah! El inconsciente, por si pues está tu pues, está tu, pues, está tu, pues eso, eso, ya, eso ya está pasado a moda, eso ya no tiene sentido, eso ya es del, del pasado pasado. Hay que ser, hay que tener poco conocimiento del ser humano. Hay que ser bastante burdo para poder decir una cosa así. Hay que ser bastante memo y poco inteligente, y haber estudiado poco y saber poco de psicología para poder decir esa frase. Mire, actualmente hay eminentes neurólogos, neurólogos y ya esto lo diré en otro vídeo, hablaré de ellos, hay eminentes neurólogos que han ensalzado la metodología psicoanalítica, justamente porque se han dado cuenta que eso del inconsciente es una realidad como la copa de un pino. Como la copa de un pino. Entonces, estos señores conductistas y algunos cognitivistas también, algunos, ya hablaré también en otro vídeo de la psicología cognitiva, que es la que, ha, la que ha reemplazado de alguna forma la psicología conductista, aunque están mezcladas. Pero bueno, eh, entonces, como digo, no se puede prescindir del inconsciente. ¿Por qué? ¿Por qué qué es el inconsciente? El inconsciente está en usted, está en mí, está en todos. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es todo aquello que a lo largo de nuestra vida nosotros reprimimos, desalojamos de nuestra conciencia, de nuestra realidad más inmediata mental, y lo sepultamos y lo escondemos en ese lugar que llamamos inconsciente, lugar simbólico. No piensen algunos que estoy hablando de un lugar físico, porque algunos hasta son capaces de pensarlo. Un lugar metafórico, un lugar simbólico, lo escondemos ahí. Y eso que hemos escondido a lo largo de nuestra vida, son muchas, ahí está muchas veces, las verdades más importantes de nuestra vida están ahí. Y la explicación de los síntomas más importantes de nuestra vida están ahí. Por tanto, señores, ¿cómo vamos a prescindir del inconsciente? ¿Cómo vamos a prescindir del inconsciente? Es absurdo, no es científico, no es científico, porque mire, vamos a ver. Vayamos al método, al método. Vayamos al método. Hablemos un poco de los métodos. Mire, los seres humanos nos situamos ante la realidad. Primero está la realidad. Ahí está la realidad. ¿Qué es la realidad? Hace poco hacía un vídeo sobre, eh, sobre eh, el cambio el concepto de, de cambio de la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad tiene muchos niveles. La naturaleza, las montañas, los mares, los ríos, es realidad, es realidad física. Realidad física. Luego está la realidad de, los, de, los, de las plantas, la realidad vegetal, la realidad anima, animal y la realidad humana. Luego la realidad tiene diversos niveles, diversos, hay diversos niveles de realidad. En el ser humano se han asumido, se han eh, sintetizado todos los niveles de la realidad, el nivel físico, el nivel vegetativo, el nivel animal y el nivel humano. Todo eso está íntimamente intrincado, íntimamente entrelazado. Se forma una unidad, una unidad. Entonces, primero está la realidad. Después nosotros, nosotros los seres humanos decimos queremos conocer la realidad. Después está el conocimiento. Queremos conocer la realidad. Pero claro, decimos ¿y qué realidad quiero conocer? ¿Qué realidad quiero conocer? ¿Qué quiero conocer? La realidad humana, la realidad de la, por ejemplo de la, por ejemplo de los mares. ¿Cómo funcionan los mares? ¿Cómo funcionan los mares? ¿O cómo funciona un volcán? ¿O cómo funciona la, la cómo se ha creado las montañas? Entonces. O, cómo, ¿O qué explicación damos a los fenómenos físicos? ¿Cómo se produce, por ejemplo, por qué un volcán erupciona? ¿Por qué el viento puede ser huracanado o puede ser débil? ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica eso? Y ahí tenemos el método científico aplicado a los fenómenos físicos. Fenómenos físicos. Pero, claro, eh, eh, existen otros niveles de realidad. Entonces, primero está la realidad, luego tenemos el conocimiento, y luego, para depende del objeto de conocimiento que queremos elegir, elegimos un método, un método, y, está, y hay diversos métodos, en síntesis están los métodos aplicados a las ciencias formales, los métodos aplicados a las ciencias empíricas, y los métodos aplicados a las ciencias sociales. Los métodos aplicados a las ciencias formales, estoy hablando, por ejemplo, de las matemáticas, por ejemplo, tres y dos son cinco, eso es un enunciado, un enunciado de las ciencias formales. O dos objetos iguales entre sí, dos objetos iguales a un tercero son iguales entre sí. Esa es una, una, una, una asioma, una. Un, a ver si. Eh, no me sale ahora mismo. Un axioma eh, de las ciencias formales. Las ciencias formales no, eh, no tienen en cuenta la realidad. La realidad de la experiencia. Las ciencias empíricas se basan en la experiencia y la ciencia social, entre las cuales está la psicología, no es que no tengan en cuenta esa realidad, lo que pasa es que a esa realidad le añaden otras realidades que están todas juntas formando un, un solo elemento, un solo ser, una sola persona. ¿eh? Entonces, eh, los conductistas dicen, nosotros aplicamos el método empírico, y aquí voy a decir una cosa que es muy importante. Mire, los conductistas se han aprovechado del clima creado a lo largo de toda la modernidad. Se han aprovechado. ¿Por qué? Porque desde prácticamente desde el siglo XVI, todo, todo, ha estado mmm, dinámicamente creándose. y formando un concepto de realidad científica. de realidad científica. ¿Por qué? Mire, porque. En el Renacimiento se produjo una ruptura con todo lo anterior, con el modelo teocéntrico. Se creó un modelo antropocéntrico y un modelo basado en, el, en la naturaleza, y en la conquista y dominio de la naturaleza. Y esto, esta ruptura que ya hubo, ya estaba centrada en el mundo, en el objeto, en lo que había ahí fuera. Pero es que luego vino Galileo, Galileo ya en el siglo XVII, y entonces dijo, señores, que la ciencia se, tiene tres pasos, observación, hipótesis y verificación. Entonces, en, y a partir de se, a partir de ahí, se empieza a trabajar con el método científico de una forma masiva. Pero es que luego, viene la burguesía, y la burguesía dice, nosotros vamos a eliminar aquí a todos estos vagos y maleantes, la aristocracia, la realeza, la nobleza, que solamente sirven para hacer bailes, para ir a cazar, y para vestirse muy elegantemente y bien. Fuera, fuera, se los cargaron a todos y crearon entonces una sociedad diferente basada en una clase social que fue la burguesía, en el siglo XVIII. Y esa burguesía, lo que le interesaba lo que le interesaba era lo científico. ¿Pero por qué le interesaba lo científico? Porque lo científico, ellos querían tener riqueza, tener dinero, tener dólares, tener euros, y para eso querían conquistar la naturaleza, conocerla bien, sacarle todo, hasta los higadillos a la naturaleza. Y para eso necesitaban el método científico, y entonces todo aquello que está dentro del paradigma científico lo recibe el conductismo, lo recibe, y entonces se aprovecha de eso y dice no, eh, nosotros estamos dentro de la dinámica de la modernidad porque cogemos el método científico y lo elegimos como método, y parece como que ellos hayan creado el método científico, no, no lo han creado, ellos se aprovechan del clima científico, científico, ¿eh? pero claro, en ese aprovechamiento del crimen científico cometen un gravísimo error, desde mi punto de vista, un gravísimo error, y es que tratan al ser humano, quieren tratar al ser humano como si fuera un objeto científico, un objeto científico. El empirismo, el empirismo que ya viene del siglo, de aquella confrontación que hubo entre el racionalismo y el empirismo, es decir, entre Descartes y luego los, los, eh, digamos, los científicos, los empiristas, ¿eh? Eh, el, el empirismo ya ponía de, manifiesto, ponía de manifiesto que había que partir de la experiencia, experiencia en este caso quiere decir experimento, algo que se prueba, algo que se ensaya, algo que se hacen ensayos y pruebas, para, ver, para mmm, eh, aplicar el método de Galileo, la tesis, hipótesis, síntesis, y eh, conocerlo, conocerlo, y entonces, y entonces como digo, eh, el conductismo se apropia de este clima, de este modelo, de este modelo, de este modelo, este paradigma científico, y lo lo quiere, lo, se apropia de él, lo hace su método, pero se equivocan en una cosa fundamental, que no están haciendo, mire, los conductistas no hacen, es que no es lo mismo hacer psicología experimental, que hacer psicología clínica, basada en el método científico, según dicen ellos, porque la psicología experimental se puede hacer en un laboratorio, se puede hacer aquí mismo, por ejemplo, yo cojo tres grupos de personas, los, los encierro a cada uno en la habitación, les pongo las mismas películas a las tres, y, y puedo incluso ponerle electrocardiogramas, puede hacer, puede hacer un montón de experimentos para ver los latidos de su corazón, para ver las zonas del cerebro que se activan y las que no se activan, etcétera. Eso sería psicología experimental. Pero... No se puede hacer psicología clínica experimental. Psicología clínica experimental. Porque entonces, si usted hace eso, está eliminando la subjetividad, la historia del sujeto, el inconsciente, en la, la explicación de los síntomas, cómo se explican los síntomas, cuál es la causa, de dónde viene, qué es lo reprimido, qué es lo inconsciente. Bien no quiero cansarles más pero lo que quiero decirles es que el método que el conductismo elige está dentro del paradigma de la modernidad ojo del paradigma científico que era aplicado a las ciencias físicas y ellos lo cogen así y lo explican a los seres humanos, que no somos seres físicos solamente, claro que somos seres físicos, pero somos también seres psíquicos, seres con espíritu, seres con alma, con deseos, con sentimientos, con emociones, con historia, con sueños, con proyectos, con cultura, con historia, con inconsciente, y entonces intentan aplicarlo a todo esto de la misma forma que se aplica el, el método científico a los objetos físicos. Bueno, pues... Esto es lo que les, les quería decir, creo, ya me estoy haciendo un poco largo y voy a cortar aquí, pero como digo, como les dije ya en, los, en el vídeo anterior, eh, quiero hacer un, un repaso más amplio de diversas cosas, y seguiré hablando en otros vídeos, por ejemplo, de la psicología cognitiva, o seguiré hablando de, de otras cosas, que eh, están dentro de, de este repaso que estoy haciendo a, digamos, a las diferentes, bueno, por lo menos a algunas de las escuelas psicológicas, y también eh, de los métodos que se emplean eh, en, el, en, el, en cada una de estas, de estas, de estas escuelas. Eh, bueno, me dejo muchas cosas, Estoy, me doy cuenta, están ahí en mi mente, pululando la, las cosas, pero ya me hago demasiado largo y voy a cortar aquí, para que ustedes no se cansen demasiado. Pues nada, seguiré en otro, en otro vídeo hablándole y continuando con todo esto. Muchas gracias.